Hola muy buenas chicas y chicos de casi Beckett eh, Os quería comentar de que Facebook quiere que pague por cada publicación que hago un cierto dinero bien alto Esto se debe a que Facebook quiere ganar un poco de dinero por cada publicación de todas las páginas, millones y yo, ni mucho y es un poco injusto ya que la gente no tiene 5 dólares ni 10 dólares para estar pagando cada publicación que da entonces os quería explicar a qué se debe pues lo, yo esta mañana he hecho una publicación de las fotos y me dice que tengo que promocionar este, esta publicación para que toda la gente de esta, de esta página lo vea en este caso solo lo han visto 17 personas de 147 esto es porque no les llegan los, las notificaciones a todos. Entonces os quería decir una solución y es cada vez que le deis a me gusta a una página o algo tengáis activada la, recibir notificaciones, mostrar las notificaciones o agregar a la lista de intereses. Si queréis agregar la lista de intereses es seguir los pasos, con el nombre que tú quieras y una vez que lo hagas se situará parte inferior con el nombre que te hayas puesto. Eh, de este modo no perderéis ninguna publicación.